En este vídeo veremos cómo crear una pequeña web con ProgramMaker donde los usuarios interesados en un producto se puedan dar de alta y sus datos se guarden en una hoja de cálculo de Google. Para ello el primer paso será crear un nuevo programa. Veremos que hay dos tipos de programas, los de Scratch, más clásicos y mejor adaptados a Smartphones, y los de ProgramMaker aún en desarrollo pero que permiten crear interfaces web. En este caso, ya que crearemos una página web, usaremos los flujos de ProgramMaker. Después de seleccionar el tipo, le damos un nombre y clicamos Start. Una vez creado el programa, este se abre automáticamente. Aquí podemos ver, en la parte superior, los botones para controlar el programa y a la izquierda los bloques para construir los flujos. La web que prepararemos guardará los datos en una hoja de cálculo de Google. Esta no requiere ninguna preparación especial, solo una columna donde dejaremos los datos. Volviendo al programa, el siguiente paso es conectar la plataforma con nuestra cuenta de Google Sheets. Para ello, vamos al apartado que podemos ver en la columna de la izquierda y clicamos el botón para iniciar la conexión. En este caso, para hacerlo, tenemos que iniciar sesión en Google. Seguimos el enlace y si las condiciones nos parecen correctas, las aceptamos. Una vez hecho esto, ya se ha completado la conexión y podemos cerrar esa pestaña. Volviendo a nuestro programa, ahora sí podemos ver los bloques de Google Sheets. Para nuestra web, el que usaremos será el que pone un valor en una celda. Aunque eso lo haremos más adelante. Primero lo que haremos será crear la web. Para esto clicamos el botón de Add Web UI y vemos que se ha creado una nueva zona donde podremos poner los elementos gráficos. También podemos clicar en la parte superior para cambiar el título de la web. El siguiente paso será añadir una imagen, como logo. Los elementos gráficos se pueden encontrar en la sección Basic UI. Solo hay que arrastrarlos al cuadro blanco para que se muestren en la web. Después, clicamos en Ajustes para cambiar la imagen. Clicamos en Upload Picture. Después, seleccionamos el fichero con el logo y aceptamos. Con esto, ya tenemos nuestro logo. Lo podemos redimensionar y añadir un subtítulo. También podemos configurar el subtítulo, cambiando por ejemplo el tamaño y el color de la letra. Nos podemos mover por el espacio de trabajo clicando y arrastrando el fondo. En caso de que la pantalla esté llena de bloques, también podemos hacerlo pulsando y manteniendo la barra espaciadora sobre cualquier parte del espacio de trabajo. Con esto ya podemos ir viendo cómo se ve en nuestra web. Para esto clicamos en Upload y después en Open Web. Entonces, el siguiente paso será añadir la recogida de datos. Para esto añadiremos otra sección que separaremos gráficamente de forma simple y que encapsularemos en una pequeña tarjeta. Aquí, aparte de añadir los componentes del programa, podemos poner un pequeño mensaje que motive al usuario. Pasando a los elementos interactivos, nos traeremos primero al programa una caja de texto. Como los otros elementos gráficos, su apariencia también es configurable. El último elemento interactivo que necesitaremos será un botón. Por defecto ProgramMaker interpretará la colocación de los elementos y los alineará. Podemos comprobar periódicamente cómo está resultando nuestra web y en base a esto actualizar la apariencia de los elementos. Finalmente, queda añadir el mecanismo de recogida de datos. Para esto, tendremos que contar el número de usuarios registrados hasta el momento. Y, para rellenar la hoja de cálculo, tener en cuenta la primera fila donde se escribirá. Para todo esto, tendremos que crear una nueva variable. Llamémosla counter. Le pondremos un 2 como valor inicial. Y por ahora activaremos este bloque con el botón. A continuación, para ejecutarlo, subimos el programa y abrimos la web. Una vez en la web, simplemente pulsamos el botón. Esto ya configura la variable, así que podemos cerrar la web y borrar el bloque. Podemos hacer doble clic sobre el espacio de trabajo para seleccionar varios bloques, y los arrastramos a la papelera para borrarlos. Para la parte final del programa, seleccionamos un bloque que incremente nuestra variable cuando se pulse el botón, Introducimos el nombre de la variable y lo conectamos al botón. Para hacer que el incremento sea de 1 en 1, pulsamos en el más sobre el bloque y escribimos 1. Hecho esto, solo queda pasar los datos a Google Sheets. Así que nos traemos el bloque y lo conectamos a continuación del del incremento. Como dato a guardar, Conectamos la caja de texto y seleccionamos la hoja de cálculo. Finalmente, buscaremos el bloque para obtener la variable que utilizaremos como número de fila. Es necesario tener en cuenta que el nombre de la variable que habíamos inicializado era counter. Con el bloque de variable ya en su lugar, lo conectamos a la fila y introducimos como columna fija la A. Hecho esto, hemos completado el programa y ya lo podemos subir. Como prueba, abriremos la página web en paralelo con el Google Sheets y podremos ver cómo se actualiza. Entonces, si introducimos un email y pulsamos el botón, aparecerá en la hoja de la derecha. Y efectivamente así es. De igual forma podemos recargar la página, añadir otro email y comprobar que también se añade a la hoja a continuación. Y con esto hemos completado nuestro pequeño formulario web.